Bueno gente, hoy traigo como tifo, o como Vicens que ha subido una partida, no no me parece que me puedo quedar atrás en ese aspecto Un solo versus squad, gracias a, a, a que no hay más vamos a aprovechar eso a fuller Por favor tío, <risa> aquí está el solo versus squad chavales Madre mía, <risa> pero qué? O sea, si es que es ridículo, no puede. <ríe> es que no hay más making, tío, no hay más making. Flipante, ¿sabes? Que no haya más making, eh, radiactivo. ¿Qué coño, tío? ¡Lol! ¿Qué es ese? ¿Ah? ¿Pero qué? es? No puede ser que me haya visto de todos modos. Vale, está donde? Vamos a por el otro, faster. Nice. Madre mía. Madre mía, chaval. Wow. jugarro <risa> como deja de tirar el compañero, tío no me lo creo, bro. <risa> Madre mía. Vale. Coño, tío. <ríe> Super es raro esto, bro. Ah, iremos a matar a este pobre hombre. <ríe> <ríe> Y el que queda, tío, ¿dónde está? Dios mío, te voy a extorsionar otra vez. No puedes ir. ¡Mira dónde se pira! ¡Madre mía, dónde va! ¡Miradlo! ¡Ese no se va a escapar por traidor! ¡No escaparás, traidor! Con mi puta vida, tío! No escapará, no escapará, chavales. Me vi ahí a por él, pero vamos, full. Por haber dejado tirar a sus compañeros, tío. ¡Ja, bueno, en verdad pensándolo bien lo que hace es una cuerda vida ahí arriba y más la lo pillo con helicóptero. Necesito ir a la mierda esa. Allí, vale, vale, vale, nice. Los veo, los veo, gente, los veo. Vale, nice. Ciberestorcionemos a ese. A ver si sus compañeros están cerquita. Bueno, vale, voy a por ese. Voy a coger luz de este. Solo queda ese como compañero. Eso. Vale. Pues sí. Ahora voy por él, gente. Tengo dos plataformas allí. Me pilla los mats de este loquito. Casi muy loco este. Son... Es que, vamos, que no haya más que me parece horrible. Mm, sería apoyísimo ya por el helicóptero. Estamos bien lejos, pero podremos, creo, yo creo que podremos matar a ese tío. Para que no se nos escape. <ríe> creo yo. Se fue en dirección para allá A ver si lo podemos pillar He dejado a su compañero aquí tirado, bro ¡Morirás! ¡Bastardo! Si sí lo vemos, tío no lo veo, No lo veo, la verdad No, Teti tiene que estar por aquí, la verdad. Si sí, vemos, estamos buscando objetivos por todos lados, gente. Si es que los 15 que quedan los tengo que matar O sea, los 14, perdón. <risa> Como no le das ese tiro, bro Voy a intentarlo, voy a intentarlo, gente. Que, pues ese no juega mal, ¿eh? Que ha fallado el tiro a lo bruto. ¡Ah! ¡Salado loco! Tutto toma Jurecillo, tío. Jurecillo, bro. <risas> no quedan dos. ¡Ay! ¡Qué malo! Vale, voy a coger creo yo que el grab me voy a ir de loco con esto, eh. Atentamente, hay es que asegurar, son muy malos, tío, con el más make Madre mía, macho. O sea, por favor, estoy mirando a su tío. Jugando como la Season 0, ¿sabes? Bro, cuánto, ¿Cuántos tiros quiere que falle, bro? ¿Cuántos tiros quiere que falle? Me pone nerviosita. <risa> es que parece muy troll, macho. Los notas, esto, no me jodas. Hmm. Mine. <laughs> uh, nice. Solo versiones con <laughs> Ay, qué malos son. Dios mío. <laughs>